¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. En los próximos días celebraremos en Cuernavaca la cuarta mesa de diálogo que tiene como intención construir una agenda que permita que los hombres y mujeres que llegan con el nuevo gobierno y que son destinados a atender áreas en salud conozcan perfectamente los cómo, por qué, cuándos y los esfuerzos que se han hecho hasta hoy para darle certeza a nuestros enfermos. Un grupo de destacadísimos hombres y mujeres, todos expertos en enfermedades raras, nos van a acompañar. Ellos, junto con nosotros, construiremos la carpeta que entregaremos al nuevo gobierno para que tomen cartas en el asunto y sometan de la manera más inmediata el ejercicio más amplio a favor de nuestros pacientes. No es un trabajo que represente más allá que el conocimiento que todos los que vienen a acompañarnos tienen acerca de las circunstancias que rodean a nuestras enfermedades. Estoy seguro que juntos haremos que sea posible que nuestros esfuerzos se continúen y nuestras tareas no se interrumpan. Cuernavaca, Morelos, 11 de septiembre. Muchas gracias.